¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, os vamos a enseñar un truco muy sencillo para hacer un crujiente de jamón en un periquete, en el microondas. Solo necesitaréis el jamón que necesitéis, un, lo mejor es que esté cortado finito y luego simplemente dos platos eh, llanos y dos papeles de estos absorbentes. Nada más, solamente eso. Vamos a por ello. Colocamos un papel absorbente encima del plato liso y ponemos nuestras dos lonchitas de jamón encima, o el que necesitéis. Vamos a poner ahora otro paño encima y un plato. Y lo meteremos en el microondas durante dos minutos, dos minutos y medio, a potencia máxima. Dependiendo de la potencia de vuestro microondas, tardaréis más o menos tiempo. Nosotros al final hemos tardado tres minutos, ¿vale? Entonces, retiramos el plato, vamos a quitar con cuidado el papel de encima y como veis, veis cómo queda de crujiente el jamón. Wow. Y así de fácil es hacer el crujiente de jamón. Esperamos que os guste, suscribiros al canal y activar las notificaciones para poder estar al tanto de todos nuestros vídeos. ¡Hasta luego!